Próximo bloque y recibimos a nuestros invitados que ya están aquí con nosotros Sebastián Cassiani y Rocío Pereiro, los directores del cine amigos. con SD Sonido Bienvenidos chicos, Muchas ¿cómo gracias, están? Gente, muy bien. Gracias por gusto venir tenerlos también. por acá Bueno, ya entramos con música de película Porque es algo que tiene que ver con el cine Pero no es el cine que conocemos sino El, el cine con conocemos. El cine vendría siendo <risa> Chicos, cuéntenos un poquito sobre esta propuesta Bueno, tal cual es un poco lo que, lo que acabas de decir. Es una resonorización en vivo de escenas del cine mundial. Ajá. Ahora bien, ¿qué es una resonorización en vivo? No tengo idea. Exacto. <risa> Vamos a ver en pantalla sí. escenas características del cine mundial y todo el sonido va a ser en vivo, tanto la música como el doblaje y como el foley, que son todos esos ruidos cotidianos sí. que escuchamos en las escenas, como puede ser abrir una puerta, que se rompa un vaso, los pasos. Qué divertido, como toda la ambientación, es, el entorno. Que eso todo es un es re laburo. Sí, impresionante. Y todo lo van a ir recreando Allí mismo Exactamente Qué interesante. La recreación sonora es en vivo ¿Cómo surge esta, esta propuesta, esta idea? Porque al menos yo no, no, no había escuchado. visto un espectáculo de este tipo Al, al menos acá en Mendoza No, no sé si sí. es algo que se hace en distintas partes del mundo En realidad fue una idea que se me ocurrió Ajá. A mí eh, Una idea original Y por lo menos con los idiomas que he buscado por internet No he visto que se haya hecho Ajá. Eh, Y bueno, surge porque soy sonista en audiovisual Y uh -huh. músico Entonces como que... Un día se me ocurrió hacerlo por streaming y después dije: No, estaría bueno hacerlo con gente ahí claro. en vivo. Y, y como yo me dedico mucho al cine, la llamé a Ro, que ella es del de ámbito del teatro, para poder eh, terminar esa apuesta en escena. Uh -huh, ¿no? Terminar de armar esa, esa parte. Así que nada, es algo nuevo, eh, único y vamos a ver. Hay que patentarlo, chicos, sí. porque... Sí. ¿Para Chico. que, claro? Está ¿Qué personas ah, están involucradas? Porque digo, la música, bueno, en vivo... Tenés que tener instrumentistas. Exacto. Por otro lado, que actores de doblaje. Exactamente. ¿Cómo, Exactamente. ¿Cómo está compuesto el elenco? Tenemos eh, actores y actrices de Foley. Sí. Mm -hmm. Actrices de Foley. Foley y se artista. llama. Sí, sí, sí, sí artistas, artistas de Foley. De foley. ¿Qué sería que foley? son esos sonidos. Exactamente. Que ustedes ah, es Que a todo esto es una simulación, porque no es que para hacer el sonido de una puerta tenés que tener específicamente puerta. No Tenés una que tocar puerta, una puerta, se si claro. conoce. Exacto. Sino que con otro tipo de objetos la idea es poder llegar al mismo efecto mm -hmm. sonoro. Sí. Con una recreación. Por ejemplo, como para sorprendernos, y decir no puedo creer que este sonidito lo hagan con, con este elemento, objeto, Por ejemplo, con... la lluvia, a ver, eh, ¿sí? que no vas a, no vas Sin, a esperar a no que... No Se hace friendo cebolla. Ah, De hecho, si yo agarro y grabo lluvia real, sí. Y la pones en la película, no suena, no suena a lluvia. Claro. Entonces, todas las lluvias que vemos en películas son cebollas. <risa> Ay, no, te <risa> <chooce> cebolas, <risa> Te pones a cocinar y bueno, así me pongo con el, el tascado. Muy divertido. Aparte, te <risa> imagino el nivel de sincronía que tienen que tener, de sincronicidad Uf, para que sea sí. justo el momento Uf. del doblaje y del sonido. Sí. Impresionante. Sonido sí, sí, sí. mucha buena, mucha, práctica, mucha técnica la, la obra. Mucho ensayo. Mucho ensayo, mucha sí. Y una técnica muy buena. ¿Y con qué escenas, por ejemplo, nos vamos a encontrar? Digo, ¿qué películas...? Qué, qué buena pregunta, ¿viste? Es, es eh, algo que no hemos revelado aún. Ah, wow. pero poquito. Hey. spoilemos un poquito. Spoileamos no todo, pero sí, sí, no sí, sí, sí, sí, sí. bueno, un adelanto, como eh, para decir. Bueno, em, la, o la favorita, a ustedes. La favorita, la favorita. La favorita, no sí. sé cuál es tu favorita. Mi favorita, <risa> mi favorita es Joe Joe Rabbit. Okay. Ah, ah muy bien. Gran premiada, los Oscar. Película. Era ah, perfecto, sí, sí, una sí, escena sí, de sí, Show sí. Show ¿Rabia? Está buena porque eh, nosotros tenemos a una dobladora, a Brunena Corátolo, y ella hace a todos los personajes. ¡Ah! ¿Y Ella hace bueno todos los personajes de la escena. Exacto. Sí, sí, sí. ¡Ey, qué trabajo! Sí, sí, sí, ir cambiando sí, ahí, spoiler, ahí el. alert. Claro, ahí como tuk, tuk, tuk, pero no, bueno. Muy bueno. Yo sabía sí, que ella lo iba a hacer a la rompe entera, como Perfecto. todos los que están ahí. Sí, sí. ¿Y ustedes dos como directores <risa> o también van a estar involucrados en alguna bueno, parte de la ejecución? Es también quien narra un poco la historia, porque ah, aparte bueno. de, de ser una resonarización en vivo, lo que cuenta el espectáculo es cómo el sonido se va adentrando en el cine. Ajá. Una suerte de línea del tiempo. Claro, la de historia cómo, exacto, del... la historia del sonido en el cine, de cómo hace cientos de años veíamos películas mudas, maldichas mudas, porque en sí, realidad sí. estaban... Sonorizadas con música y se va adentrando al mundo del doblaje, del foley, hasta el cine contemporáneo que, que consumimos hoy en día. Ay, es me que encanta. no es todo. Es impresionante. El, el sonido y en el, el cine. ¿Público cómo los va a vivir, chicos? ¿Tienen que ser, imagínense, en la sala oscura van a tener la posibilidad de verlos a ustedes en acción? ¿Cómo va a ser ese Eso. encuentro? Es un poco de las dos, porque claramente la idea es que eh, lo que está pasando en vivo te sumerja a la película, mm. ¿no? Y vos prestes atención sobre la película y sientas que estás escuchando los sonidos que están en la película. Claro. Pero. Es muy novedoso y muy interesante sí. ver a la gente actuando ahí y van a estar ahí. Claro. Entonces un poco se van a poder ver, pero bueno, la idea es que no contaminen tanto eh, la imagen. Tal mm -hmm. cual, que, que, como que sea ir al cine. Es como ir al cine. Es como sí. que están viendo la película. que, no darte que están ahí. Claro. Exactamente. Es la, ver la cocina no del sonido claro. eh, que se hace en las películas. ¿no? Poder verlo ahí en vivo. Pero bueno, también un poco la idea es ver la cocina. Entonces, que podamos ¿Claro? ver realmente cómo se utiliza todos los elementos que hay que vos estás escuchando. Por ejemplo, en Jojo Rabbit, no sé, tres eh, voces diferentes y en realidad es una sola persona que está haciendo es todo, todo el doblaje, Chabocura. pero a la vez también tenés un montón de elementos sonoros Tenés música en vivo y bueno, es la complementación de todo eso llevado a la pantalla. Qué lindo. Es un espectáculo quizás para, para ir en familia. Digo, bueno, todas estas escenas sí. son aptas para todo público, Por ¿no? supuesto. Quizás sea, es algo que es medio superficial preguntar, pero bueno, no, se me ocurre un no? re lindo plan ejemplo? para llevar a los más chicos y digan, che, mira, esta es la magia que hay detrás del cine. Sí, sí, me parece súper divertido. Ahí está, ahí estamos viendo en pantalla la invitación. Quiero que repasemos por <risa> dónde se pueden comprar las entradas, la fecha, el lugar, hora, todo. Bien, el espectáculo es el sábado 30 de julio a las 21 horas. Mañana. Viernes. Entradas exactamente ya mañana. Entradas por andesticket.online. Muy bien. Me encanta. ¿Lo van a repetir? Repetimos el 12 de agosto. Pero Perfecto. tienen que ir mañana. Claro mañana, es <risa> Cuando, claro, mañana es el estreno. Cuando, claro, mañana es el estreno. Sí. Primera vez que lo muestran el espectáculo. Es la primera vez. vez. Mm. Es la, quizás es la primera vez en el mundo que esto se hace. Sí, <risa> Seguramente. Sí, se o sea, no, no lo sé, no lo tengo chequeado en el idioma... En los idiomas asiáticos pero, pero sí, quizás es la primera, una de las primeras veces Así que... Está buenísimo está bu Ajá, es interesante corriendo la voz Y como espectáculo para que la gente lo pueda ir a ver y consumir Y Por ojalá sea, que sí. es importante, está buenísimo ojalá que que que sí, me parece que muy siendo. original el nombre Que sea Cine con S de, de sonido, de sonido. sonido. Bueno, Muy buena propuesta para este fin de semana ya saben, mañana en la nave cultural, cine con ese de sonido, algo que nosotros no conocíamos, que es inédito acá en la provincia de Mendoza, así que la invitación para ir a disfrutar de la magia del cine en vivo, todo lo que tiene que ver con la música, el doblaje, el foley, que también le pusimos un nombre, porque claro, no cómo, no no que se llamaba así, lo que tiene que ver con los efectos de sonido, lo van a poder conocer allí en vivo. Chicos, gracias, gracias por felicitaciones, porque la verdad que es sí. recreativo lo que han armado, y bueno, que sea con todos los éxitos, todo lo los mejor, chicos, así, gracias. les va Les muy bien. Moment